Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Gracias Roiseli, por este contacto. Nos encontramos en vivo y directo desde el parque Ali Primera, ubicado en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas en esta tarde. ...capitalina, donde podemos apreciar lo que es la participación de la juventud venezolana... ...en el Congreso Nacional de la Juventud 2023, que fue inaugurado el día de ayer... ...con la participación de más de 1.100 delegados provenientes de todo el territorio nacional... ...para discutir en mesas de trabajo importantes temas dedicados a lo que es el trabajo en las políticas públicas del país. En estas imágenes ya vemos lo que es la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela... Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente Cilia Flores para participar en la clausura de este importante evento que está bañado de juventud venezolana donde los jóvenes como hemos dicho han estado trabajando arduamente en seis mesas de trabajo para proponer importantes iniciativas con el objetivo de ir hacia adelante y fortalecer las políticas públicas del país. Vemos aquí al presidente de la república en compañía también de Merlin Maldonado, quien es ser vicepresidente sectorial para el área social, también ministro del Poder Popular para el Deporte y la Juventud, quien se encuentra conversando a esta hora algunas líneas en relación a lo que ha sido este importante evento. También podemos ver a... Grecia Colmenares quien es la secretaria ejecutiva de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela como vemos el presidente de la república y en compañía de la primera combatiente Silvia Flores se aproxima para lo que será la clausura de este importante acto en el anfiteatro del Parque Alí Primera como hemos dicho bañado de juventud destacar también que hoy será el lanzamiento oficial de la gran misión juventud ...Venezuela, tal cual lo dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...ha de conmemorar los 209 años de la batalla de la victoria... ...el pasado 12 de febrero en la ciudad de Caracas. Vemos en estos momentos como el presidente de la República... ...es recibido al calor de los tambores. Un momento histórico donde el jefe de Estado comparte con los más jóvenes saluda y entra a esta hora, a este espacio en el que nos encontramos como lo es el anfiteatro del parque Ali Primera. Debemos destacar también que en horas de la mañana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en las redes sociales, Twitter, dijo lo siguiente, arroba Nicolás Maduro. Generación de oro, así definió el comandante Chávez a la juventud venezolana que sueña y defiende con pasión y rebeldía a la revolución. Tiene mi apoyo, muchachada, convocada a construir el presente y el futuro me encanta quiero vencer tan santa como ¿Dice? dicen ay como dicen en la calle stop párame la pista para darle flow aunque no soy el alfa te doy dembow te doy dembow y solo a ti se te ocurre bailándome así baby dime que se aburre? aburre yo te doy de a tres como ocurri pa qué Gabito? díselo te duren dure en a tu casa espérame abajo para pa ver qué es lo, lo que se Sí, el trolito por allá arriba Te, te volviste loca cuando te lo, te lo puse, te puse, tú lo dices y te... Baile, baile, ya estoy en mi casa, Caile, caile, dándote, no hay que me gane, gane, mami, yo estoy serio como chano, mi mami, mami, Nena voy Dicen, llegando go. a tu casa, espérame abajo, Pa' a ver qué es lo que pasa. ¿Qué va a pasar cinco estrellas, papá? Nena voy llegando a tu casa. El corito que se escuche. un bolsito ¿por regresas? Ella quiere que le caiga, pero qué nivel, qué nivel. ¡Arriba, uh. Juventud! ¡Arriba! La melodía perfecta. Y harán... Hey, ¡Esta se la sabe ya! ¡Ahora lo nuevo! noble porque es como tú el mundo ha sido testigo que con nosotros no van a poder juventud de maduro conmigo repite este coro una y otra vez Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás Hicieron tu y el tipo que no, que no, que no, que no. Al presidente de la esperanza. Al presidente de la alegría. Al presidente trabajador. Al presidente luchador. Al presidente de la fiesta y de la rumba. Al presidente Nicolás Maduro. Maduro. Gracias, Presidente Nicolás Maduro, por habernos convocado a este hermoso Congreso, el Congreso Nacional de la Juventud Venezolana. El Congreso que construye desde los sueños, desde el corazón, desde el alma y la alegría de lo que somos como juventudes de nuestro pueblo. Hoy, Presidente, estamos aquí reunidos y reunidas, los 1.100 delegados y delegadas ...de todo el territorio nacional... ...quienes fueron electos en sus municipios... ...quienes fueron electos en las parroquias de Caracas y La Guaira... ...quienes fueron electos y electas en los sectores sociales... ...identificamos a más de 50 sectores de la juventud... ...nombrando algunos, por ejemplo, los emprendedores... ...las emprendedoras, las médicas, los médicos... ...los recreadores, Chamba Juvenil, Robert Serra... ...y así la sexodiversidad, las mujeres jóvenes... Todo lo que significa hoy ser juventud venezolana. Y esta juventud se midió en asambleas, fueron a las asambleas sectoriales y territoriales para el debate, donde se dieron todas unas discusiones sobre los intereses de la juventud venezolana, sobre las aspiraciones que hoy tiene la juventud venezolana. También se hablaron bueno, de las problemáticas, de las dificultades, de los desaf desafíos y retos que hoy vemos como juventud venezolana pero como unos buenos venezolanos y venezolanas también hablamos de esas posibles soluciones que vamos a construir en conjunto. Porque si algo define a la juventud venezolana es la esperanza. Y si algo define a la juventud venezolana es precisamente esa voluntad hacia el trabajo y hacia la creación con sus manos de ese futuro que tanto estamos soñando. Presidente, usted el 12... De febrero, muchos y muchas estuvimos en esa gran marcha, en esa movilización hace un mes, por el Día de la Juventud Venezolana y la Batalla de la Victoria, y junto con José Félix Rivas, reivindicábamos 200 años después y decíamos no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Y en esa gran marcha usted convocó a toda esta juventud a este gran Congreso. Y además nos dijo que estábamos todos llamados y todas llamadas a, bueno, a fundar una gran misión a la que usted nos dio el nombre además y nos dijo Gran Misión Juventud Venezuela. Y con esa alegría y con esa algarabía nos fuimos por todo el territorio nacional y más de 30 mil jóvenes participaron en las asambleas sectoriales, territoriales, se recogieron miles de propuestas y hoy estos delegados y delegadas trajeron estas propuestas a la ciudad de Caracas. Hubo unas mesas de debate que se, estuvo realizando, se estuvieron realizando desde el día de ayer. En esas mesas de debate hablamos de temas interesantes, importantísimos, de la calidad educativa, de la educación, de la ciencia y la tecnología. También hablamos del deporte, de la salud, de lo que significa la actividad física para la juventud. Hablamos del emprendimiento, del empleo, de la agricultura. Hablamos también... De lo que significa para, para la juventud venezolana la política, la comunidad y el voluntariado, el trabajo voluntario. Hablamos también de la protección social, del desarrollo familiar y el proyecto de vida. En estas seis mesas de trabajo todos y todas nos abocamos hasta altas horas de la noche, ayer y hoy, toda la mañana, al debate, a la discusión. Y aquí, presidente, hoy queremos entregarles las propuestas sistematizadas, pero también, para que no se nos escape nada, las propuestas, puño y letra, de cada uno de los delegados y delegadas de este Congreso. Así, en el papelito, en la hojita, de cada una de las mesas de trabajo. Porque aquí están los sueños de la juventud, porque aquí está la ilusión de la juventud, y porque aquí está la esperanza de la juventud venezolana. Y usted, Presidente, que nos ha convocado a este Congreso, y que usted es un chamo más que entiende lo que significa ser venezolano, ser venezolana, hablar de lo afirmativo de los venezolanos. Usted que es un chamo que ha entendido sobre superar las dificultades y además nos ha guiado para combatir esos retos, esos desafíos y para combatir ese horrible bloqueo al que nos han querido someter. Este Congreso ha hablado también del carácter antiimperialista y de esa capacidad que tenemos los jóvenes venezolanos de reinventarnos. Hoy, en medio de esa esperanza y de ese amor, queremos hacer la entrega de estas propuestas, presidente, para que usted las considere y nos invite a ese futuro. alegría y este recibimiento tan cadencioso, tan rumborólogo, este recibimiento de tambor de baile, de canto, excelente, vale, bueno, los felicito, he estado pendiente durante este mes, desde el 12 de febrero pasado, de la realización de todas las mesas de trabajo de la selección de los voceros, las voceras, los delegados, las delegadas, y creo que ustedes han hecho un extraordinario trabajo y los felicito por este extraordinario trabajo que han hecho. La juventud, generación de oro, generación brillante, generación hermosa de Venezuela. Venezuela, hablemos de Venezuela, este tiene que ser el congreso de la juventud de Venezuela, esto es un congreso que no es de un partido político, baja más allá de un partido político. Es el congreso de la diversidad y del colorido de toda la juventud de Venezuela. Juventud de Venezuela. Juventud de Venezuela. Cuando ustedes están aquí, muchachos, muchachas, deben sentirse que están como un país. Están como Venezuela. Vengan de donde vengan. Del pueblito más apartados del estado del sur de los Andes, del centro de occidente, de oriente, de donde vengan, ustedes son la juventud que representa a la patria entera, a nuestra patria amada, patria amada, patria Venezuela. Bueno, fíjense ustedes, son las 6 de la tarde, me toca mi jugo de zanahoria. Ustedes saben el 5 más 5. Hay que buscar en la medicina natural. Yo creo más en la medicina natural y naturista que en la medicina de las pastillas. Yo soy así. Creo en mi cosa, ¿vale? Por eso, entre Silvia y yo, bueno, nos ponemos a cultivar la salud a través de comer sano, cuerpo sano, mente sana, espíritu sano. Vamos a darle un aplauso a Silvia, ¿vale? Mi esposa, querida Silvia. Flores de Maduro, Super Silita, la Super Silita. Quiero agradecerle, hay que mantener. Ustedes son muchachos, jóvenes, la juventud más bonita, más tierna, más tierna y más hermosa que tiene Venezuela. Compañera Grecia Colmenares que nos ha dado este informe, compañero Mervin Maldonado. ...a quienes encargué la realización... ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Oído, oído, oído! Me llegó... ...el jugo... ...de zanahoria... ...y me lo trajo Silita... ...a la una... ...a las dos... ...a las tres... ...hay que tomárselo... ...fondo blanco... Me lo tomo. Cinco jugos por día durante cinco días. Punto, fondo blanco. Cuerpo sano, mente sana, espíritu sano. Si ustedes me permiten, muchachos, muchachas, que el chamo Nico les dé una reflexión, una recomendación. Yo tengo 60 años de juventud acumulada. Y lo que estoy es, mira... Lo que estoy es duro. ¿Cómo está Maduro? ¡Duro! duro. ¡Para que respeten y pa' que sean serios, güey! Hay que mantener el cuerpo sano practicando deporte. ¿Quién de ustedes no practica deporte? ¿Por qué no practican deporte? Tienen que practicar. Básquet, béisbol, fútbol, futbolito, voleibol, atletismo, carrera, ping pong. ¿Cuántas cosas se de pelotique goma? Todavía se juega pelotique goma. Yo jugué mucha pelotique goma y es divertido y además te mantiene el cuerpo en actividad. ...en buena actividad muscular, en buena actividad física. Hay que promover el deporte, la práctica deportiva... ...y el desarrollo físico muscular de la juventud desde la más temprana edad. Todos ustedes, mira, lo que uno hace físicamente hablando... ...por, a través del deporte... Y ese chiquitín, vale, mi saludos es chiquitín. Miren, lo que uno hace a esta edad, a los 14 años, a los 20, a los 30, lo hace para toda la vida. Yo practiqué mucho deporte, pero mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Mm? Tuve una selección nacional de béisbol. Practiqué béisbol, pero al máximo era pitcher. Pichaba 90 millas. Ah, practiqué fútbol, futbolito basquetbol, pero bastante básquet voleibol, tenis, ping pong, salto alto, atletismo. Y salía a trotar y trotaba 10 kilómetros en las calles y después hacía ejercicio físico. No había tantas técnicas, no estaba en las redes sociales donde uno podía apelar y aprender a hacer deporte, no existía. Y le doy gracias a la vida, que fui deportista, pero dedicado, disciplinado y autoexigido por lo menos hasta los 35 años. Porque con el deporte que hice, hoy me mantengo saludable, me mantengo fuerte, me mantengo vital. Y el cuerpo tiene memoria, el cuerpo acumula, los músculos, las articulaciones... ...acumulan algo que es la memoria, el cerebro. Memoria, dice Merry Maldonado, memoria muscular. Entonces uno apenas hace ejercicio, ra, ra, ra, ra... ...ya el músculo piensa, coño, yo como que era fuerte en el pasado. Y vuelve, el músculo se reactiva, se fortalece... Porque una de las cosas principales en la vida, muchachos, es la actividad física, es la salud física. Por eso es que dicen cuerpo sano, mente sanus, la mente sana. La mente sana, cuerpo sano, mente sana. La mente ocupada en el estudio, en la cultura, en el buen proceder, en la honestidad, en la buena moral. Muchachos, cultiven los buenos valores de la honestidad. Luchen contra los antivalores del capitalismo, los antivalores de la corruptela, de la corrupción, de la malamañosía. Luchen, luchen contra los malamañosos. No se dejen llevar por los malamañosos. Ustedes son la generación de oro y ustedes tienen que cultivar los valores de la honestidad, la transparencia, el estudio, el trabajo, el amor por la patria. Mente sana, mente sana, cuerpo sano, espíritu sano. Mente sana, cuerpo sano y espíritu sano. Om. Vamos a hacer todo. ¡Oh! ¡No se escucha! Otra vez. ¡Oh! ¡Espíritu sano, paz mental, conexión con la fuerza de la naturaleza, conexión con la fuerza de Dios! Yo les voy a contar algo que nunca he contado en público. Lo cuento, Silvia, ¿verdad? Silvia se asusta cuando yo digo esto. Bueno, cosas de la vida, pues. Yo en un momento dado de mi vida, Mervin, me declaré ateo. ¿Por qué? Porque veía cosas que no me gustaban en la iglesia. No me gustaban, veía cosas veía la hipocresía entre lo que se decía y lo que se hacía. No me gustaba. Y rebelde y revolucionario como eres, dije, no, yo soy ateo. Y punto. A los 16, 17 años. Y así estuve como hasta los 20 años, en que yo, ese muchacho rebelde, inventor, ese muchacho creativo, ese muchacho revolucionario fue encontrando los caminos de la espiritualidad, de la fe y fui descubriendo de mil maneras la presencia de Dios en mi vida. La descubrí, la vi, la cercioré, la certifiqué, hasta el día de hoy lo que hizo fue crecer Mervin, Grecia. ...mi fe en la vida, en Dios... ...en la diversidad de su fuerza... ...fue mi experiencia... ...yo no digo que debe ser la experiencia de ustedes, ¿no? Cada quien tiene su vida... ...cada quien tiene su experiencia... ...pero fue mi experiencia... ...de la decepción... ...de lo que vi en la iglesia... ...cuando era monaguillo... ...a declararme ateo... ...y luego a convertirme... ...en un ferviente... ...devoto de nuestro Señor Jesucristo en un ferviente hombre de fe, en las fuerzas de Dios. Por eso hablo de mente sana, cuerpo sano y espíritu sano. Es la armonía perfecta para que uno sea feliz en la vida, muchachos. Para que uno avance en la vida. Quiero saludar este esfuerzo que ustedes han hecho en el Congreso de la Juventud. ...con mucho empuje, mucho ímpetu, mucha alegría... ...pero mucha mente también... ...muchas propuestas, muchas ideas... ...como las que Grecia Colmenares... ...saludar especialmente... ...a toda la juventud de base... ...a la juventud de los liceos... ...a la juventud de las universidades... ...a la juventud de los barrios... ...a la juventud obrera... ...a la juventud militar... ...a la juventud profesional... ...a toda la juventud deportista, a los medallistas que están aquí presentes... ...a la juventud de la cultura, del deporte muchachos... ...a la juventud de la cultura, mi saludo... ...a toda esta juventud, la generación de oro del deporte venezolano... ...que nos hace brillar... ...hoy ganamos otra vez... ...en Miami... Dando lecciones del buen béisbol, le ganamos a República Dominicana 6 a 1, 5 a 1. Le agarramos a Puerto Rico 9 a 6 y hoy ganamos a Nicaragua, nuestra hermana Nicaragua, 4 a 1. Vamos invicto, ya clasificado para cuartos de final. Ahora vamos a ver quién viene para cuartos de final. Y le pido desde aquí al equipo de la selección nacional de béisbol Que está en el clásico mundial Máxima disciplina Máxima dedicación Acuéstense a dormir temprano muchachos Porque ustedes se ríen es un consejo, ¿vale? Acuéstense a dormir temprano a las 10 de la noche ya... ...a dormir. Se levantan temprano a trotar a las 6 de la mañana. Hacen un buen desayunito sano. ¿Verdad? Para que ustedes sigan dando el ejemplo... ...de esta selección que promete llegar muy lejos pero muy lejos y darle grandes alegrías a Venezuela, la selección nacional de béisbol en el Clásico Mundial. bien Bueno, Grecia, te agradezco este resumen que me han hecho ya el compañero Mervin Maldonado, el compañero gobernador Héctor Rodríguez, que está engripado. Vamos a mandarle un saludo a Héctor, que anda engripado en su casa, viéndonos por televisión. Me hicieron llegar junto a Grecia, Mervin, Grecia, Héctor me hicieron llegar buena parte de los documentos y las propuestas que ustedes han hecho en las mesas de trabajo. Aquí está. Yo estuve anoche, en la madrugada, revisando completo todas las expectativas que hay, todas las propuestas que hay. Grecia me está entregando aquí un... Grupo importante, siete carpetas, número mágico, siete. ¿Mm? Siete carpetas me estás dando, ¿verdad Grecia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿por qué siete? Ajá, me está entregando las carpetas con las propuestas de ustedes en cada mesa de trabajo. Y además me está entregando un resumen de todas las expectativas que hay. Yo quiero decir que ha sido un paso acertado que el 12 de febrero nosotros convocáramos, como hicimos, a la conformación de un Congreso Nacional de la Juventud Venezolana para escucharlos para que trajeran sus propuestas para recibir sus ideas, sus reclamos sus críticas, sus autocríticas sus expectativas sus sueños sus ilusiones todas sus propuestas creo que es un éxito ahora hace falta revisar bien prioridades hace falta revisar cada uno, por lo menos mesa uno. La mesa de la batalla de Carabobo. Educación, ciencia y tecnología. Qué cosa tan bonita. Ustedes saben, muchachos, esto me recuerda, así como está Grecia. Tú estabas muy niña todavía, Mervin, tú también. Y ustedes, seguramente algunos no habían nacido hace 24 años. Levanten la mano a los que no habían nacido hace 24 años. Casi todos, pues. Rebasen, levanten la mano a los que estaban recién nacidos. El resto del mundo. Hace 24 años, el comandante Chávez convocó al proceso popular constituyente. A una asamblea nacional constituyente. Y fue la primera vez en dos siglos que al pueblo se le dio voz, que el pueblo se hizo invisible, que el pueblo se convocó para redactar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hace 24 años, aquel joven, Nicolás Maduro, era presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Y me tocó recibir, como estoy recibiendo hoy, papelitos, más de 33 mil ...lo recuerdo clarito como que fuera ahorita... ...más de mil propuestas... ...escritas de diversa manera... ...y con esas propuestas nosotros... ...hicimos realidad... ...a esta muchacha ya mayor de edad... ...hicimos realidad la constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...con la propuesta... ...de miles y miles de hombres y mujeres de los humildes, de la gente de a pie, del hombre de a pie, de la mujer de a pie. Interesantísimo. Una propuesta de Jonas Dugnas. Aquí está una propuesta de David Salazar. Aquí están las propuestas de todos ustedes, mira. Una propuesta firmada por Yaracuy, una propuesta de Luis López de la Ove de Amazonas, una propuesta, no entiendo la letra, no se entiende la letra, tiene la letra, tiene la letra, una propuesta de Brian Vivenes. Caraca, Don Brian, propuestas, miren, qué interesante. Todo esto me lo llevo para la casa porque hoy me dedico a estudiar cada una de las propuestas de ustedes de manera directa. Yo sé que han hecho un esquema de trabajo bastante completo. ...en cuanto a siete temas que han trabajado. Y ya en los siete temas hay propuestas de acción para arrancar. Yo propuse la necesidad imperiosa de integrar todos los planes políticos, todos los planes sociales... ...todas las misiones que están siendo dirigidas a la juventud, unirlos integrarlos y elevarlos en el más alto nivel que podamos para fundar lo que creo que va a ser una de las grandes misiones más importantes para los próximos 10 años de Venezuela la gran misión Juventud Venezuela fundada en base a la unión, a la integración y a la creación de lo nuevo para atender a la juventud ...en todas sus expectativas... ...para acompañar a la juventud... ...abrazar a la juventud... ...en todas sus expectativas... ...aquí están siete temas... ...siete elementos fundamentales... ...que ustedes mismos han fijado... ...en primer lugar... ...la organización de la juventud... ...muy importante... ...organizarse... ...para empoderarse... ...para formarse para avanzar, para gobernar, porque yo los estoy llamando, muchachos jóvenes de la patria, los estoy llamando no para que vean al gobierno como algo extraño, no, yo los estoy llamando para que ustedes se conviertan en fuerza de gobierno en Venezuela, para que gobernemos desde la juventud, con la juventud, para la juventud, gobernar el país con la fuerza de la juventud. No es culpa mía, yo estoy muy seriecito aquí con mis documentos, estudiando, y esto empieza a tocar tambor. Entonces, por ejemplo, yo estoy así, ¿ves?, estudiando, y de repente empieza a sudar el tambor, mira. Pero yo estoy así, mira. ¡No es culpa mía! ¡Es culpa de los tamboreros! ¿Cómo hace uno, verdad? Tráeme aquí algo para aguantar aquí, por favor. Organización, primer punto. Fortalecer la OVE en los liceos. Fortalecer la FEBET. Fortalecer la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Fortalecer la juventud de todos los partidos del gran polo. ...fortalecer los movimientos sociales de recreadores... ...fortalecer todos los movimientos de jóvenes del barrio... ...el segundo punto que ustedes me señalan... ...es el tema de la educación, la ciencia y tecnología... ...cuántas cosas podemos hacer ahí... ...para mejorar la calidad de la educación para que ustedes aporten sus nuevas ideas de cómo deben ser los métodos de enseñanza, los métodos pedagógicos en los liceos, en las universidades. ¿Qué cosas nuevas tenemos que ensayar para cambiarlo todo, para mejorar las cosas, para hacerlas más atractivas, para darle mayor profundidad a la educación, a la ciencia y a la tecnología? En tercer lugar, el deporte... ...la salud y la actividad física. Sin saber que lo tenían ahí, ya me refería a ello. Deporte, salud y actividad física, muchachos. El que no está practicando se tiene que comprometer conmigo... ...a empezar a practicar deporte ya. Caminar, trotar, jugar, moverse... ...ponerse las pilas, pues, para el deporte. En cuarto lugar el emprendimiento, el empleo y la agricultura. Emprendimiento, empleo y agricultura. En quinto lugar la cultura, la recreación y la rumba. A mí me anota en el quinto punto y asilita también en sexto lugar la protección social el desarrollo familiar y el proyecto de vida acompañarlo al proyecto de vida cuando ustedes bueno se arrejuntan cuando se casan algunos cuando se ponen a vivir juntos, cuando de repente ya en la edad que tiene que ser, con la responsabilidad que tiene que ser, les toca vivir la hermosura de tener su primer hijo, su primera hija. En la edad, que eso corresponde, con la responsabilidad que eso corresponde, con el amor que eso corresponde. Eso queda claro, ¿verdad? acompañarlos con la protección social... ...para el desarrollo familiar... ...y el proyecto de vida. Y el punto siete... ...la comunicación. Yo diría la revolución comunicacional... ...de la juventud en Venezuela. Ganar la batalla... ...en medios, redes y paredes. Ganar la batalla de la verdad de la vida, la batalla de la patria en medios, redes y paredes ¿Ah? la generación de ustedes es la generación de las redes sociales eso está en un desarrollo acelerado, infinito desarrollo increíble las redes sociales Una red pasa a otra. Hace diez años, yo abrí mi primera cuenta en la red social del tiempo, del momento, que era Twitter. Hace diez años. Y empecé, bueno, a sacar contenidos en Twitter, ¿ves? Pues. Escritos, fotografías, videos, hasta donde se podía. Este se ríe de mí, ¿vale? Porque yo tenía Twitter. No te digo yo que es burlista este muchacho. ¿Qué te parece? Mira, yo tengo un chiste con esto, con esto, con esto. Un día estábamos por allá en un acto, en un evento. Entonces los teléfonos se me habían quedado con los ayudantes. Entonces yo quería ver los teléfonos. Entonces de lejos, era 14 de febrero, entonces de lejos estaban los ayudantes, entonces estaba Escalona, ¿ustedes conocen al Capitán Escalona? Sí. Oño Escalona, eres famoso, vale, vamos a darle un aplauso a Escalona, vale. Entonces estaba Escalona, a lo lejos. Entonces yo le digo, de lejos, porque yo estoy en el acto, entonces de lejos digo... Entonces calona de lejos me ve. Entonces lo le hago. O sea, que me traiga los teléfonos, pues. Entonces calona de lejos me. Ve. Y él pensó por allá. ¡Ay, mi jefe! ¡Qué lindo el día de la amistad me saluda tan lindo! ¡Así es calona! Yo le que le estaba diciendo, tráeme el teléfono, Escalona. Y él creía que le estaba diciendo, te quiero mucho, Escalona. <risa> Una escalonada más. ¿Ah? Bueno. En séptimo lugar, la comunicación en las redes. Muchachos, nosotros tenemos que construir la más poderosa plataforma multidimensional para que ganemos la batalla en las redes sociales, en cada una de las que exista en Venezuela y en el mundo, y la juventud venezolana se haga respetar en las redes sociales con su verdad cultural, social, política, con su verdad. Tenemos que ganar la batalla diaria. ...con inteligencia, con chispa, con colorido. ¿Ustedes saben cómo se gana eso? En TikTok, yo doy mi batalla también en TikTok. ¿Le gusta mi TikTok? ¡Sí! Bueno. TikTok, en Instagram. En Facebook. En Twitter por si acaso pues, para que no se rían de mí, en Twitter, en YouTube, en dónde más, en Whatsapp, en Telegram. Tenemos que ganar la batalla todos los días, de todos los años que están por venir, con la verdad de esta juventud que quiere patria, que quiere futuro, que quiere felicidad, que quiere alegría. Así que quiero escuchar a algunos de ustedes, de verdad. Yo me llevo esta tarea porque la decisión de crear la gran misión es una decisión firme, firme, que quiero engranar bien para lo que vayamos a lanzar, se cumpla de verdad. Sea de verdad, verdad. Que no haya anuncios que no se cumplan. Que todo lo que digamos ahí mismo se active y le llegue a la juventud, allí donde está el joven, para acompañarlo, para abrazarlo. Así que entramos en una fase muy importante. Este Congreso, así lo propongo, este Congreso tiene que mantenerse vivo. Este Congreso no se puede disolver hoy. Yo quiero que este Congreso se mantenga activado en los meses que van a venir durante este año para poder convocarlo, para poder reunirlo, para poder consultarlo y que sea la máxima instancia de consulta juvenil del país, el Congreso de la Juventud Venezolana. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado. Se mantiene el Congreso de la Juventud Venezolana activado y vivo en el transcurso de este año 2023 para seguir llevando adelante las consultas, los debates y las decisiones de la juventud venezolana. Aprobado. Está como poniéndose oscuro, ¿verdad? ¿Será que falta luz? Bueno, yo quisiera escuchar, por aquí tenemos a una santa. Una santa que nos llega de Yaracuy, Tierra Santa. María Betania Guevara. Santa y revolucionaria, María Betania. Vocera de la mesa número uno, María Betania, adelante, bienvenida. Así es, presidente, saludarle en nombre de esta juventud aguerrida que ha venido de todo el territorio nacional de haber sido electo para participar en este Congreso. Un Congreso que usted llamó el 12 de febrero el Congreso de la Juventud Venezuela y es necesario decirle que aquí no solamente están los que comparten ideología chavista. Aquí también hay jóvenes que comparten otra ideología, pero que tienen el mismo sentido que tenemos nosotros, que es construir la patria potencia dirigida por usted. A mi persona le correspondió ser la vocera de la mesa número uno, donde discutimos sobre educación, ciencia y tecnología, y me complace decir, Presidente, que en esa mesa estuvimos presentes en su mayoría el movimiento estudiantil venezolano. Allí estuvo la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y me siento orgullosa porque yo también pertenezco a esa fila de la Revolución Bolivariana. Allí estuvo un compañero también del Estado Zulia, a quien le hacemos nuestro respeto porque él compartió su experiencia. Él es de un partido de oposición, pero estuvo allí con nosotros, debatió con nosotros y pudimos notar, que la juventud venezolana esté unida para construir el futuro, el futuro de lo mejor que la patria nos ha dado, que es la Venezuela. Quiero hacerle mención, presidente, y quise anotarla para que no se me olvidaran los puntos que tratamos en la mesa y que todos los pudimos conformar. Y que es fundamental, presidente, para el desarrollo de la nación, es necesario profundizar en la planificación. Podemos ver que hay muchos planes, hay muchas políticas, pero sin duda alguna cada quien anda por su lado. Y es necesario que todos articulemos, principalmente el Ministerio de Planificación, los Ministerios de Educación y el Ministerio de Juventud. Y allí nos hicimos las siguientes preguntas. Número uno, ¿cuántos son los profesionales que necesita el país para el desarrollo? Es, por ejemplo, en las ciencias básicas. ¿Cuántos son las plazas disponibles? ¿Dónde están las empresas? ¿Y cuáles son las que tenemos que crear para que nuestros jóvenes que egresen puedan contar con el primer empleo? Número dos, luego de que definamos esas preguntas, crear un plan que debe ser normado. ¿Y cómo lo normamos? Lo número uno, debemos derogar definitivamente la ley de las universidades, 1970, derogarla, construir una nueva, construir una nueva donde estemos representados todos nosotros, todas las universidades que fueron creadas en revolución. Y es necesario, presidente, también decir el sentimiento de todos mis compañeros que para tener una educación de calidad debemos enfocarnos en algunos elementos, como por ejemplo, número uno, tenemos que tener sin ninguna duda docentes que estén conscientes del momento histórico, pero también docentes que sean atendidos por nosotros de forma integral para motivarlos a que vayan a su lugar de trabajo y puedan formar a todos los jóvenes, los niños de nuestro país. Número dos. Un entorno agradable. Usted, presidente, tiene ya varios años invirtiendo en la infraestructura de todo el sistema educativo. Creamos las bricomiles, las cuales han hecho un gran esfuerzo. Hoy la Universidad Central de Venezuela tiene otra cara gracias al esfuerzo que usted está haciendo. Pero debo mencionar... Debo mencionarle, presidente, que también necesitamos, por favor, de que las universidades politécnicas, experimentales, las misiones, las bolivarianas, también deban enfocarse para restablecer la infraestructura, también como los liceos y las escuelas bolivarianas, que también es sumamente importante. Te recuerdo alguna vez una locución, usted dijo, barriguita llena, corazón contento. Y es necesario reimpulsar los comedores en los sistema educativos. Articulemos, presidente. Articulemos articulemos con el Ministerio de Alimentación. Vamos a ver cuáles son las casas de alimentación que pueden aportar a reimpulsar los comedores en el sistema de educación básica, secundaria y universitario. También decirle, presidente el pasaje estudiantil. La lucha, la sangre que se derramó... Que se derramó ...en estas calles de Caracas principalmente y en todo el territorio nacional... ...usted estuvo al frente cuando fue dirigente del liceo de esas luchas... ...y el pasado estudiantil hoy debe reimpulsarse el Betique... ...una política que se impulsó desde el año pasado que aún no lo estamos utilizando... ...y le tengo una propuesta, presidente... ...por cada conductor que escanea el Betique recibe como pago cuatro litros de gasolina y se arma una gran pelea cuando un estudiante se va a montar un autobús para pagar el pasaje estudiantil. Es por ello que les proponemos que en esa misma articulación, en esa misma planificación, en todo el territorio nacional podamos crear, o bueno, fortalecer el Estado Mayor de Transporte y que desde allí los representantes puedan articular con los gremios y hacer unas rutas integrales para que el transportista pueda montar en un solo turno 30 estudiantes, que es la capacidad del autobús, por ejemplo, y que él pueda escanearlos a todos y llevarlos hasta el lugar, de trabajo, el lugar de estudio que se planifique y él luego vaya a la estación de servicio de reserva y pueda recargar sus 120 litros de gasolina como lo están haciendo. Pero ¿cuál es lo innovador? Porque sabemos que van a haber muchos que no van a querer, pero si hay... Patriotas, transportistas que sí, pero ellos tienen que tener un trato especial. Deben recargarlo por lo menos dos veces a la semana. Y estoy segura de que ellos van a querer aportar a trasladar a los estudiantes y a los profesores al lugar de estudio. Decirle por último, presidente, crear un fondo. Un fondo en Petro para financiar los proyectos factibles de los nuevos profesionales. Para, para poder financiar... Poder financiar, presidente, la ciencia y la tecnología. Me complace y me llena de orgullo que en esa mesa se paró una muchacha, que no recuerdo su nombre, pero ella está estudiando la energía atómica, la radiación, y eso me llena de orgullo que esa muchacha esté aquí y que lo exprese, pero ella necesita financiamiento para poder desarrollar esos planes que pueden aportar al desarrollo de nuestra patria, presidente. Y debo decirle que es fundamental la articulación de los patriotas para lograr el desarrollo de la nación, la organización y en un solo gobierno vamos a construir el futuro que todos estos jóvenes que estamos aquí nos merecemos. Gracias, Presidenta, por escucharnos. aplauso a María Betania, que nos ha traído estas palabras bendecidas, María Betania. Que mi Dios todo por el solo bendiga, dando sabiduría y sapienza para que pueda ir nuestra patria como lo viene haciendo. Y una cara misteriosa, María Betania, ¿vale? Soy yaracuyana. ¿De pero qué parte no, de Yaracuyere? Yo soy de Guama. De, de Guama. Guama. Allí nació, por cierto, la raza. Así es. Que Dios te bendiga. Pues gracias. Gracias, María Betania. Excelente, fíjense ustedes. Ministros presentes. Aquí tenemos a Melvin Maldonado, que es vicepresidente de gobierno para el socialismo territorial. Tomen nota de las exigencias, de las denuncias y de las críticas que ha hecho María Betania, porque aquí las cosas tienen que funcionar. Hay que atender inmediatamente con las Bricomil, ministra Yelice Santaella, todas las escuelas, todos los liceos, e inmediatamente, compañera Jacqueline Faría, ratifico la orden de que la misión Venezuela Bella vaya a la recuperación de todos los establecimientos politécnicos y universitarios del país de manera inmediata, con un plan especial. Y yo quiero... es la única forma, muchachos la única forma de gobernar de verdad con un nuevo método, un método revolucionario, un método socialista que es estar en contacto permanente, escuchar de verdad la crítica la opinión, la denuncia para eso creé yo el 1x10, el 1x10. y yo creo que en la APP vamos a crear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 Tiene que haber justicia, justicia y de inmediato el equipo coordinador con vocerías y voceros, yo por lo menos creo que 30 de ustedes encabezados por Mervin y Grecia deben tener una reunión inmediata mañana con el ministro Ramón Velázquez Araguayán ...ministro de transporte, porque yo quiero un diagnóstico de lo que está pasando... ...con el ventique, con el pasaje estudiantil... ...porque hay que estar encima de esos temas... ...y yo le hago un llamado ratificado y una vez más... ...a mis compañeros transportistas, porque yo soy transportista... ...a respetar a la juventud venezolana, a respetar al pueblo de Venezuela... Esos muchachos pueden ser tus hijos, compañero trabajador, compañero transportista. Es muy importante, es muy importante dar todos estos pasos. Escuchamos a María Betania. Ahora vamos a escuchar a Wilmer José, Wilmer José de Caracas, delegado del Congreso Fundacional. ...de la juventud de Venezuela, Wilmer José Vázquez. Wilmer. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Felices de estar acá con usted, presidente. Saludar a todas las autoridades, al Estado Mayor de la Juventud, a la juventud militar... ...y a la diversidad de las juventudes de nuestro país. Luego de venir de días de discusiones en los estados... Yo te conozco a ti, Wilmer José. Así es, presidente. Pero eras más chamito. Hace unos añitos. Seis años, Seguro. Luego de la OVE también. Claro, de la OVE que te conozco yo. OVE, vale cuando sea. eras un chamito de la OVE, vale. Pero ahora está multiplicado por dos. Creció la organización bolivariana de estudiantes, la OVE. Wilmer José. Sí, ya han pasado muchos años. Hoy ya tengo 30. 30 años. Estoy <risa> en el medio de la juventud y en una nueva etapa de vida. Y es por eso... O sea, que tú dices que yo no soy joven. No, presidente. Usted es más dice? joven que todos nosotros. Ah, gracias, vale. Mira. Ese corazón está en cada uno de nosotros. En gracias. nuestras acciones. Gracias, Que día gracias, a día mío, lo José. hacemos. Gracias. Para llegar acá, presidente, luego de tantas eh, discusiones que se hicieron en los estados, panel de expertos, discusiones con especialistas, hoy estamos acá. Pero para estar acá representó primero que nada un esfuerzo histórico que gracias a ustedes en los años 90 en los años 80 lucharon para que hoy la juventud venezolana sea escuchada es esa misma lucha que dijo nuestra compañera Cuyana, que es la lucha por el pasaje estudiantil es la lucha incluso contra la recluta obligatoria es la lucha incluso contra la ley de la peinilla muchos de los que están acá no conocemos eso ni lo vamos a conocer porque usted está al frente de la revolución bolivariana. Menciono esto, presidente, porque estar acá no es cualquier cosa. Usted es el hombre de la paz. Hace poco, hace unos años atrás, Venezuela, gracias a una oposición que odia a nuestro país, nos llevó al odio, nos llevó a guarimbas, nos llevó a momentos difíciles y solo usted garantizó la paz y la estabilidad de nuestro país. Y ese mismo constructo histórico nos ha llevado hoy a que el gobierno de los Estados Unidos nos tenga más de 920 sanciones y que debido a esas medidas coercitivas unilaterales hoy nuestro, nuestro país se encuentra en un proceso de desarrollo y de recuperación económica. Y es por eso que desde acá, desde este primer Congreso Fundacional de la Juventud de este primer congreso fundamental, fundacional, de la gran misión Juventud Venezuela, exigimos al gobierno de los Estados Unidos que derogue esas 920 sanciones. Que las derogue. Los jóvenes de Venezuela queremos paz. Los jóvenes de Venezuela queremos estabilidad. Y esas 920 sanciones, hoy las vemos materializadas en el cambio de nuestra cotidianidad. Hoy esas 920 sanciones, más de 927 sanciones, las vemos materializadas en el cambio de nuestra planificación familiar, en el proyecto de vida, en el plan de vida. Y cada uno de los que estamos acá lo hacemos en nuestra realidad, en nuestros estados, desde los distintos municipios, desde el liceo, desde las universidades, desde la comunidad. Y es por eso que en medio de todas esas sanciones, hoy estamos acá discutiendo cuáles son esas nuevas propuestas para consolidar ese país que soñamos y ese país que queremos. Pero ahora bien, presidente, usted ahorita nos dijo que nosotros debemos de luchar contra la burocracia, que debemos de luchar contra la corrupción, que debemos de luchar contra las cosas que no están bien hechas. Y es por eso que asumimos esa, ese discurso suyo cuando dice que no debemos poner nada más como excusa que tenemos las medidas coercitivas unilaterales, sino que además debemos de asumir y hacer una autorreflexión de todas las cosas que debemos de mejorar en nuestra revolución bolivariana. Y es por eso que está este congreso y cada una de sus propuestas en materia de educación. Por ejemplo, lo importante de actualizar las mallas curriculares en nuestro país. Que esté adaptada a nuestros tiempos y a nuestra realidad. Pero además de eso, lo importante de asumir desde la juventud y desde la educación la lucha por la calidad educativa. La lucha ...para que logremos el 100% de la escolarización en nuestro país. Y además, presidente, en el marco de la educación, ciencia y tecnología... ...le pedimos a usted, le solicitamos a usted que nos apoye... ...y nos dé la garantía de, de que se implemente en nuestro gobierno nacional... ...planes accesibles de datos para la recarga. Y eso se lo decimos, presidente, porque debido a lo que le comentamos anteriormente... Nosotros cada dos días, cada tres días tenemos que recargar saldo, por ejemplo. Y pero además de eso, que eso permita, que eso permita incluso generar una política de acceso a las nuevas tecnologías con equipos móviles y que desde la juventud podemos asumirla, que desde la juventud Mira, podemos comprarlo. Wilmer José, son temas nuevos que quiero entenderlos bien. La base de uno hacer una buena política es entender bien los problemas, los temas. ¿Cómo es ese tema en la recarga? Cuéntamelo. Y qué se puede hacer. Marque. Escúchame esto, Marque. Tú eres el especialista. Ponte aquí al lado mío. Escucha bien lo que va a decir William José. Marque es el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. El encargado de este tema. La, la propuesta que hacemos, presidente, es que se evalúe desde el punto de vista técnico, logístico y por supuesto asertivo una política de, que implemente planes, paquetes de datos donde los jóvenes podamos acceder fácilmente y que y se extienda, que sea duradero, que no nada más eh, nos dure unos días, sino que desde esa política que podamos inventarnos incluso los puntos Wi-Fi que hace un tiempo teníamos en las plazas, en los liceos y en las universidades. La implementación ¿por, qué, de la... ¿Por qué hace un tiempo tenían y ahora no tienen? ¿Por qué apagaron eso, Márquez? No, no hay excusa. No, que se robaron los equipos, no hay excusa. Una cosa que llega debe quedar para siempre. No hay excusa. Explícame, sigue barajeando la cosa para entenderla más. Barajea, barajea mete el dedo hoy en la llaga, dale. Vamos, vamos. Es una que le, le. gusta la pelea a la güey, eh? Presidente. Ya va. Porque además de eso, le pedimos el apoyo. Permito decirle algo, presidente, que no solamente le pedimos el apoyo en cuanto a este tema de la importancia del acceso a las tecnologías y al Internet, que, sino que nosotros nos comprometemos además a darle un buen uso, que es para el estudio, pues, que es para el desarrollo académico de nuestras juventudes. Y para comunicarse entre ustedes. Y para comunicarse. Todos los días queremos estar Manda comunicados. un videito, una foto, una cosa, una invitación para salir en la noche, una rumba, ¿o no? No, para eso es. no. Que Prohibido, los... eso no. Solo nos... para cosas serias. Que nos lleguen las notificaciones por Benac, ah, para que rumba y por ahí, bueno, y no vamos. Correcto. Mando. Todos los viernes. Pero no solamente eso, presidente, sino ponernos a disposición del desarrollo de, del semillero científico en nuestro país, para que desde allí lancemos con fuerza las olimpiadas científicas, de química, de matemática, de robótica, y que esta juventud no solamente le exige, sino propone el desarrollo nacional a través de la ciencia. De la innovación y la tecnología. Muy bien. Excelente, Wilmer. Ahora, yo quiero que un equipo de ustedes, de la delegación de la mesa de ciencia y tecnología, mañana mismo en la mañana, vayan al Palacio de Miraflores a una reunión con la presencia de Mervin, de Grecia y del ministro encargado de las telecomunicaciones para ver... Soluciones inmediatas, estables y permanentes a los temas que ha planteado Wilmer. Pero muchas gracias, presidente. Palacio de Miraflores. Ma mañana es miércoles, ¿no? Miércoles 15. Palacio de Miraflores, 10 de la mañana, te espero. Entendido, allá estaremos, presidente. Bueno. Pero entre otra propuesta, presidente. Ha salido de este congreso. ...de estudios que se han realizado y que hemos visto... ...la importancia de darle fuerza... ...a todos esos jóvenes gamers que hay en nuestro país... ...a esos vale. jóvenes que les gustan los videojuegos... ...y es por eso Correcto. que queremos que se impulse desde la gran misión... ...el primer juego nacional de deportes electrónicos... ...donde todos y todas los jóvenes a nivel nacional... ...participen en esto... ...que se impulse con fuerza... ...los juegos estudiantiles y juveniles... ...en nuestras comunidades... ...para fortalecer la masificación deportiva... ...lo que usted dijo, el deporte... Y el deporte se basifica es a través del conocimiento, pero, pero también a través de cada una de las herramientas que tenemos en el barrio. Y es por eso que le proponemos también, atendiendo lo que usted nos acaba de decir de... Um, atendiendo eso de la paz espiritual, que fortalezcamos e impulsemos a, a nivel nacional las zonas de juventud fitness. Es decir, ¿Qué, qué, qué, qué, qué? las zonas de juventud fitness. ¿Qué vaina es esa? Decir, Bueno, es el espacio donde los jóvenes trotan, donde los jóvenes hacen ejercicio, donde los jóvenes hacen, hacen yoga, por ejemplo. Yoga. Yoga, que no... Ah. Y son actividades... Um, que son actividades importantes para el desarrollo, como usted muy bien lo dijo, de nuestra salud. Desde el emprendimiento, además, estamos proponiendo... La importancia de seguir impulsando el apoyo a nuestros jóvenes emprendedores y el apalancamiento. Pero para eso es importante que nuestro país se cree la primera escuela nacional para las nuevas economías y el emprendimiento juvenil. Y que desde allí podamos formarnos, que desde allí se siga promoviendo el desarrollo de la juventud para mostrar lo hecho en Venezuela, para mostrar lo que somos cada uno de nosotros. Entre otras cosas, presidente, de todas las propuestas que hemos recibido, en, la, en el ámbito de la política comunidad y voluntariado. Queremos conformar y que sea la, desde a, a través de la gran misión Juventud Venezuela una gran red de voluntarios y voluntarias que desde allí podamos atender socialmente a nuestros abuelos y abuelas y los visitemos, los atendamos y fortalezcamos. Pero además de eso, que desde esta misma red sea el espacio para atender a los jóvenes en vulnerabilidad social, que sea el espacio para luchar contra la crisis climática que vivimos hoy, que sea un espacio para lograr el 100% de escolarización y atender a esos jóvenes que están en conflicto con la ley. Y en el ámbito de protección social y planificación familiar, le pedimos muy, muy encarecidamente que la asignación de vivienda sea a través de la Gran Misión Juventud Venezuela. Que le evaluemos, que el acceso a la vivienda lo veamos lo revisemos y que los jóvenes y que esa juventud que está entre las edades de 25 a 30 años que ya se graduaron, que están en proceso de formalización de un hogar y de una familia tenga el buen acceso a la vivienda a través de la gran misión juventud su hermosa propuesta, para ir concluyendo presidente, quisiera expresarle algunas cosas esta mañana a las 8 de la mañana usted envió un tuit. Revisamos tuit todavía a los jóvenes. A pesar que hay distintas generaciones aquí, la Alfa, la Z, la milenio, etc. La de oro también, y ahí voy para allá. Nuestro presidente esta mañana nos tuiteó a nosotros y nos dijo, como dijo nuestro comandante Chávez, que viva la juventud de oro, que viva la generación de oro. Y esa vez es la misma generación, presidente, que hoy nos está representando allá en el clásico mundial del béisbol. Ese mismo... ...hombre que representa a Miguel Cabrera... ...que es gallar, que de esa gallardía, de esa fuerza... ...está en cada uno de los que están acá... ...en ese venezolano y en esa venezolana... ...en ese joven... ...que día a día... ...sale a dar la cara por nuestro país... ...que día a día sale del barrio... ...sale de las comunidades, de los caseríos ...y se monta a cualquier transporte público... ...para llegar al trabajo a dar la cara por el país... ...por eso es que felicitamos a nuestra selección nacional... ...porque está dando la cara por nosotros... ...y nosotras... Pero además de eso, para... Ir culminando, usted expresa en ese mismo tuit que somos esa juventud llena de mucha rebeldía, llena de mucha pasión, que es algo que no podemos perder. Y nos dice nuestro presidente, cuenten conmigo, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Y hoy nosotros le respondemos a usted, presidente, gracias. Gracias a usted por todo el cariño, el esfuerzo, el amor, la dedicación que día a día nos da. Y cuente con la juventud venezolana. Cuente con nosotros en las buenas y en las malas que vamos a estar con usted para toda la vida, para toda la victoria. Muchas gracias. Sabroso suenan esos tambores, ¿verdad? Bueno, Wilmer José y María Betania, es hermosa las intervenciones que ustedes han hecho. Tomen nota, compañero. Tomen nota, compañero. viento de agua. Antes que se eche la miada Toma nota compañero Que muchas cosas van a cambiar Porque la juventud lo pide Y así lo vamos a ejecutar ah, Antes que el perro se eche ¡Ajá! Eso es como una gaita. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un muro en la garganta y el corazón se me salta en cuenta siento y sin querer estoy llorando Uh, estamos coordinaditos, vale Mosca pues, para que cantemos otra hora Miren, muchachos, extraordinaria Contundente, esclarecedora Las intervenciones de María Betania, de Yaracuy De Wilmer José De Caracas Nosotros estamos haciendo... Esta jornada de trabajo, recibiendo las propuestas de ustedes en el Congreso Nacional de la Juventud de Venezuela, Congreso Diverso, Congreso Incluyente, Congreso Convocante, en el marco de los diez años de la jornada de recordatorio de los diez años de la partida física de nuestro comandante Chávez. Hace 10 años, en esta época, todo era dolor, todo era incertidumbre. Pero Chávez nos ayudó a construir tiempos más allá de él mismo. Porque cuando nosotros hemos hecho esta revolución, cuando nuestro comandante Chávez fundó esta revolución, no lo hizo para sí mismo, para él... Cuando nosotros hemos llevado adelante esta revolución socialista, no la hacemos para nuestra generación o solo para nuestro tiempo, no. Lo hacemos pensando en los tiempos futuros, lo hacemos para la juventud, lo hacemos para entregarle patria libre, feliz y soberana a ustedes. Lo hacemos pensando en el futuro y no en nosotros directamente. Por eso todos los temas que ustedes han puesto sobre la mesa son pertinentes. Tienen que ser atendidos. Y ustedes tienen que aprender a gobernar. A gobernar desde abajo. A gobernar desde la base. A gobernar desde el poder juvenil en el barrio, en la universidad, en el liceo, en la cancha. Desde el poder del conocimiento a gobernar como juventud. Estamos sembrando en tierra fértil, en corazones fértiles, en mentes fértiles, estamos sembrando ideas, ideas, ideas. Estamos sembrando amor por la patria. Estamos sembrando métodos de trabajo que nunca jamás se habían traído a la juventud en 500 años. Estamos empoderando a la juventud de verdad, verdad, y es lo que yo quiero, empoderar a la juventud con mucha fuerza para ir a la búsqueda, como dice Wilmer José, qué bella idea de Wilmer José, no, hermosísimo, que haya una vanguardia de la juventud, una red que vaya a atender, como hace el movimiento Somos Venezuela, vaya a atender... A los adultos mayores que necesitan compañía, alegría, atención, salud, amor. ¡Qué idea tan hermosa! Que sea la juventud la que se eduque en la atención de nuestros abuelos y nuestras abuelas. ¡Ah! ¡Qué cosa tan bella, vale! Empezando por el hogar de cada uno. Que cada quien en su hogar atienda a sus mayores con amor con dedicación. Y como hace el movimiento Somos Venezuela, vaya casa a casa, puerta a puerta, a ver qué necesidad tiene el que de verdad así gime, así sufre. Y que podamos ir a, a buscar esa juventud. Mervyn, tú sabes, el movimiento Somos Venezuela lo sabe, pero tenemos que multiplicarlo mucho más. ...la necesidad de ir a la búsqueda... ...ir a la búsqueda... ...de los jóvenes... ...que necesitan... ...apoyo, estímulo... ...de los jóvenes que están tomando el camino que no es... ...creyendo que una pistola... ...le va a resolver su vida... Y lo que está haciendo es acabar con su propia vida. No se da cuenta que está acabando con su vida, con la vida de su familia. Está acabando con su juventud. Porque queremos una juventud de paz, propositiva, positiva, positiva, hecha para adelante. pues. Entonces hay que ir a la búsqueda de ese joven. Y darle una oportunidad en la educación, en el deporte, en el trabajo. Hay que avanzar, Wilmer José, muy buena idea. Y aunque hemos avanzado en el otro tema que tú dijiste, hemos avanzado, falta mucho por hacer. La gran misión Vivienda Venezuela y su conexión directa con la gran misión Juventud Venezuela para que la juventud tenga acceso a la vivienda digna. Cada vez más jóvenes, cada vez más parejas de jóvenes tengan acceso a la vivienda. Eso hay que afinarlo cada vez más. Por aquí hay un conjunto de ideas que ustedes me dan que vamos a estudiarlas bien para convertirlas en iniciativas y garantizar que eso sea así, que eso se cumpla. Y de las mil viviendas que vamos a entregar este año, la inmensa mayoría sea para esta juventud que se levanta, para esta juventud que lo necesita. Así. Debemos garantizarlo. Marvin Maldonado. Bueno, ahora vamos a escuchar a una joven aragüeña de la victoria. Nació en 1998. Licenciada en psicología. Correcto. Música. Directora de orquesta. Participó en el récord Guinness. ...como una de las directoras de orquesta... ...de la orquesta más grande del mundo que está... ...en Venezuela... ...Urielis Valentina Arroyo... ...bienvenida Urielis... Muy buenas noches a todos... ...saludos presidente. saludos a todos los... Eh, ...las autoridades presentes y en especial a toda la juventud soñadora... ...que hoy alzó su voz... ...y ayer alzaron su voz para todos... ...y tener ese sueño de poder cumplir algo... ...y yo vengo hoy a demostrar en la mesa de cultura, recreación y fiesta... ...y en el primer punto tenemos... ...generar una agenda nacional de conciertos, ferias y festivales... ...denominada Venezuela Fest... ...donde podamos nosotros implementar la, el deporte... ...el deporte nacional, la cultura... ...porque no solamente... Hablamos de cultura en música, hablamos de cultura en, en lo literario, en el teatro. Hablamos muchas fuentes de lo que es la cultura. Que promueva la recreación y el sano esparcimiento de la juventud venezolana porque nosotros tenemos que seguir demostrando de qué está hecho Venezuela en todos esos festivales que podamos hacer y no solamente en lo musical. Como segundo punto tenemos desarrollar herramientas necesarias para que nuestra juventud, desde su condición de lector, impulse un gran festival de juvenil de escritores y escritoras, que promueva la elaboración de un conjunto de obras literarias, así como el teatro y así como también la música. Y por último, también promover el desarrollo de la juventud a través de las artes, haciendo énfasis en la música, el canto y el baile en 600 espacios universitarios y 5.000 liceos de nuestro país. Es muy importante, presidente. Es muy importante seguir fomentando la cultura en, en el país para nosotros seguir demostrando quién es Venezuela y de qué está hecho Venezuela y sobre todo de la juventud venezolana. Porque un músico, un artista, un teatrista es muy respetado cuando pisa fronteras o cuando está internacionalmente, es muy respetado afuera del país. Entonces nosotros le pedimos a ustedes que se puedan cumplir todas estas propuestas. Muchas gracias. Gracias, Urieli. Tú eres psicóloga. ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Qué te gustaba de la psicología o qué te gusta? Bueno, desde chiquita siempre estuve involucrada en la música y estudié psicología para poder ...e involucrarme con los niños y con los jóvenes que, que tienen un futuro. Qué bueno, es muy importante el trabajo de la psicología para orientar... ...para tratar muchos problemas de salud mental que surgen de esta nueva época. Hay muchos problemas de salud mental que se hicieron muy evidentes... ...en la época de la pandemia, pero también en las redes sociales. A veces se promueven cosas que no son... ...y crean problemas graves de salud mental... ...de conducta... ...así que es muy importante... ...¿tú eres del sistema de orquesta? Así es... Así es... ¿Cuántos años tienes ahí? Ya tengo 13 años en el sistema de orquesta... O sea, ingresaste chamita pues... ...a los 8 años... ...8 9, años... 9, 10 años por ahí... ¿Y qué ser. instrumento tocaba? Yo soy flautista... ...flautista... ...igual que Nico, mi hijo... Nicolás <risa> Ernesto... Nicolás <risa> Ernesto es flautista también... Sí es. <risa> ...bueno, te felicito Uriel... <risa>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 Gracias, juventud. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. De esta manera ha culminado esta actividad en el Parque Alí Primera en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ha compartido con miles de jóvenes en el Congreso Nacional de la Juventud, el cual ha declarado en sesión permanente para que sigan madurándose todas las propuestas hechas por miles de de jóvenes que fueron escogidos a lo largo y ancho del territorio nacional es un proceso de elección democrático a través de asambleas populares, estadales y municipales. Destacar que hay siete criterios importantes que son la organización, ciencia y tecnología, deporte, salud y actividad física, emprendimiento, empleo y agricultura, cultural y recreación, protección social, desarrollo familiar y proyecto de vida y revolución comunicacional, los cuales están ligados a toda esta estrategia de discusión que han llevado estos jóvenes desde el día de ayer y hoy, en este espacio en el que nos encontramos, como lo es el Parque Ali Primera. Siete puntos estratégicos para lo que será la fuerza de la gran misión Juventud Venezuela. Con esta información... Nosotros podemos darles a conocer lo que ha sido una jornada histórica, una jornada de compartir en la ciudad de Caracas con los jóvenes. Con esta información nos despedimos a los estudios de Venezolana de Televisión.